Bueno, Félix Pérez, parece, Feli, dejaste el batazo más importante para los últimos. Wow, wow, esto es increíble, la gloria de Dios, yo creo que este batazo salió en un momento muy clave del juego. Yo creo que esto es algo que marca mi carrera, tú sabes, esto es algo increíble para mí, quedar campeón aquí con las Zayla, llevan 10 años sin ganar, yo creo que es algo increíble, y aquí más, en este estadio, que, que el Licey se pone bastante difícil. No te había salido bien la cosa, no había conseguido buenos batazos, cuando conectaste el batazo, ¿qué sentiste en ese momento? Wow, me iba sonriendo tú sabes, no traté de hacer ningún perreo no traté de hacer nada, sino me salió la sonrisa, en ese momento me salió la sonrisa y iba corriendo, riéndome, disfrutándome el batazo conmigo mismo, tú sabes porque wow, no, no había querido salir nada en toda la serie final y salió ese batazo a la hora buena, yo creo que eso es algo increíble y, y disfrutar esta victoria con esta gente que se lo merecen tú sabes, van 10 años sin ganar, un equipo bastante aguerrido, tuvimos que jugar un juego extra, tuvimos que hacer muchas cosas para estar hoy disfrutando este campeonato y yo creo que esto es algo increíble. Feli, mira, hay una gran fanaticada, ¿qué tú le puedes decir? Nada, que gracias a la fanaticada que confió en mí, se merecen este campeonato y seguimos trabajando para que ahora en la serie Caribe puedan sacar la cara por Dominicana y puedan hacer un gran papel. Gracias, Feli. Gracias a ti.